...al trilerismo político y, y defiende unas cifras que ya eh, expuso en su día el ministro Ábalos y las repiten varias veces. Sí, pero fíjate, perdona, ponedme ya el pantallazo, los sí. dos pantallazos, es que mi, no es que quiera interrumpirte, el pantallazo de cinco días de Ábalos y después el pantallazo de, del figura, Ábalos habló de 100.000. Ábalos habló de 100.000 y Está estamos ahí, ahí en, en plena deflación en este caso eh, a 50.000. Ahí lo tienes, cinco días, hace dos años y pico, cien mil, ponedme el otro, el gobierno aprobará hasta 50.000. Es que es un insulto a la inteligencia cada cosa que dicen esta gente. Pues lamentablemente nos obliga a desgranar esa cifra ¿no? y a desmentir a, a este personaje que trata de engañar a los españoles. Eh, uh -huh. La SARE no tiene 50.000 viviendas y lo que está diciendo es 21.000 de ellas que están en los peores sitios donde no hay demanda deficientemente de conservadas, otras 14.000 eh, que pondrían en manos de las comunidades autónomas pero ya tienen inquilinos, es decir, no van a dar respuesta a nuevas necesidades y finalmente otras 15.000 que habría que desarrollar sobre suelos que todavía no se ha construido en ellos, es decir, no hay 50.000 viviendas ni por asomo ni las habrá. Y luego, por otro lado, mezcla el concepto eh, vivienda de protección pública con vivienda de titularidad pública. Crearemos un patrimonio del 20% de viviendas públicas en España. ¿Ustedes sabe, saben cuántas viviendas son esas? ¿Cuántas? España tiene 25 millones de viviendas, 20% serían 5 millones de viviendas. Actualmente, en manos de las administraciones públicas, apenas hay 300.000 viviendas. Es decir, habría que crear 4.700.000. Para crear 4.700.000 habría que movilizar gestionar suelo para crear esas viviendas pero para gestionar suelo tiene que haber alguien que urbanice que gaste dinero en que llegue la luz el agua el gas las calles y que por tanto se pueda edificar en ellas y una vez edificadas ponerlas en servicio ni 20 ni 30 ni 40 años probablemente 50 años al ritmo que gestiona el urbanismo este gobierno de españa por tanto esto es un brindis al sol absolutamente y es un insulto a los españoles